El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial. Estos días estamos recordando el medio ambiente, por diferentes razones. Nunca hemos maltratado la casa común como en los últimos dos siglos, decía el Papa Francisco. Los grandes economistas y pensadores de hoy nos dicen que para superar los tres grandes retos de la humanidad, como son, el empobrecimiento de la gran mayoría de la humanidad y la falta de oportunidades. Segundo, eh, la grave crisis migratoria que estamos constatando en Europa, en África, en todo el mundo. Y tercero, el superar el deterioro del medio ambiente. Para ello necesitamos ir a las raíces del mal, de estos males sociales y humanos. Y los tres grandes, las tres grandes causas de estos males sociales Parece ser, primero, que el hombre moderno no está creciendo de forma integral. Es decir, no está creciendo en valores humanos al mismo tiempo que está creciendo a nivel tecnológico. Y esa falta de crecimiento integral es la primera causa. La segunda causa es el sistema neoliberal que tenemos en la economía y en la política. El fin no es la distribución justa de los recursos y servicios, sino el bene máximo beneficio económico a toda costa. Y tercero, la, la pasividad o la falta de colaboración, de participación de la sociedad civil. Por tanto, los nuevos eh, sistemas económicos, las nuevas economías colaborativas del bien común, del desarrollo sostenible, sostienen y fortalecen este aspecto colaborativo de la sociedad. Todo el mundo debe participar. Cuando todos trabajamos juntos por un desarrollo más sostenible, que ha de ser ecológico, por un gasto y consumo más responsable, entonces nuestros sueños comienzan a ser realidad. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial.